de la Policía Nacional, Veloz. Sí, bueno, así es. Un caso que definitivamente hay que investigar y proseguir a las consecuencias del mismo. Eh, pasando a otra información, como hacíamos el preámbulo en la introducción del espacio, el día de ayer sucedieron varios hechos interesantes en relación a la situación que enfrenta la actual ministra de la Juventud de República Dominicana, Kings Berlí Taveras. Eh, aparte de que pues a primera hora nos enteramos primera hora de la tarde de que la misma ha sido citada de parte por parte de la procuraduría especializada de corrupción de la corrupción administrativa peca ha sido citada para este próximo viernes ella estuvo ofreciendo una rueda de prensa el día de ayer en la cual dice que va a tomar una licencia sin disfrute de sueldo vamos a ver qué dice la ministra. Buenas tardes a todos y todas. Quiero que conozcan al doctor Alejandro Peña y Francisco Manzano, el doctor Francisco Manzano. Ellos son mis abogados que nos van a asistir de ahora en adelante. Esta tarde le informo a la sociedad dominicana que en razón de los ataques infundidos e inmerecidos que he recibido como persona y funcionaria pública de este gobierno, decidí solicitar al presidente de la República una licencia sin disfrute de sueldo con el propósito de actuar como ciudadana para defender mi honor y mi trayectoria de vida pública y privada, que con transparencia siempre He llevado. En ese sentido, reitero mi decisión de ponerme a la disposición a ser sometida a una investigación exhaustiva sobre mi declaración jurada de bienes o cualquier otra acusación que se haya hecho de manera pública contra mi reputación y la reputación de mi familia. Esta decisión personal y apartada totalmente del gobierno. La hago con el propósito de presentarme directamente ante las autoridades correspondientes a los fines de que se inicie la investigación del lugar conforme lo dispone la normativa penal en sus disposiciones del artículo 265 del Código Procesal Penal Dominicano, que resguarda el derecho a que toda persona señalada de hechos o imputaciones de carácter legal se presente voluntariamente a que sea investigada en procura de salvaguardar su honor, como yo hoy lo estoy haciendo. En este, este viernes 23, estaré compareciendo ante las autoridades del Ministerio Público a los fines de ponerme a disposición de cualquier indagación, acompañando la misma de una copia de la solicitud del trámite de mi licencia, a mis funciones desempeñadas hasta ahora como Ministra de la Juventud. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Señora Ministra, de este lado. ¿De qué medio? Ven, Samuel Guzmán. Mantengamos la distancia. No, eh, Veloz, está caliente el caso de, con, con Kimberly, aunque te puedo decir algo, eh, es, eh, ya eso está montado, ese teatro está montado, ya el presidente, ella se sentó porque lo dice, eh, eh, eh, en, la, en, en las preguntas que le hicieron los periodistas, que por asunto de tiempo no vamos a poder colocar, que ella lo consultó con el presidente. O sea, ya eso eso va a pasar como pasa en, en, en la policía y en el asunto. A ella la van a destituir y después, cuando se enfríe la cosa, le van a dar su, su, su participación de otra forma. No te escucho, Veloz. No escucho, Veloz. Bueno, no sé por qué no me escuchas. Ahora no. sí, te escucho. Ok decía que fue una manera muy, muy elegante, muy eh, con altura de ella salir del puesto antes de que fuera destituida. Sí, eh, hay que ver, o sea, el presidente Luis Abinader... Que oye, me preocupa cuando ella dice que fue una decisión personal. Claro que tiene eh, es que, Sí, Roberto, eh, sí, pero estamos hablando de un caso que tiene... Un, un aproximado de dos semanas sí, por pero, el presidente en contraste me dice a mí que va a tener cero tolerancia a la, a la, a la No, no, pero eh, hay, hay que ver son procesos velozos, recuerda que la denuncia la hace Nuria Piera en una entrevista, uh -huh. eh, y entonces es un proceso uh -huh. institucional eh, Sí. Realmente realmente eh, eh, ella dice que consultó con el presidente y a eso le buscan como decimos buen cibaeño, el bajadero o sea, una una solución eh, salomónica, como se dice de los tiempos de Trujillo. Entonces, ¿qué sucede? Eh, ella lo que tiene que ya no dar más declaraciones, quedarse callada y no. dejar, que, dejar que el proceso... Porque en ese momento ella estaba molesta, se notaba molesta. Ella no debe seguir dando declaraciones. Claro, porque ya ella lo que tiene que dejar que el proceso corra, ya Perfecto. eso está en manos de... Que de todas formas, ella se adelantó, pero ella iba a ser suspendida. Porque automáticamente un funcionario público... Es el mismo caso de, de, de un oficial de la policía y quien sea, está siendo investigado por acto de violencia, de una muerte o de corrupción, va suspendido. Automáticamente sí. tiene, que, tiene que, que ser suspendido de sus funciones como funcionario público. O sea que ella está, se adelantó, pero automáticamente por default, como se dice en norteamericano, o sea por defecto, ella iba a ser suspendida porque está siendo investigada por tema de corrupción. ¿Entiendes? Sí, pero, pero es más lindo el titular claro, que dice, solicita claro, la licencia que claro, fue suspendida. Claro, fue como tú dijiste, una decisión muy inteligente por parte de ella y, y, y de su equipo. Ahora bien, estas son de las cosas, lo dije ayer, que le hacen daño al presidente. Fíjate que sí. el presidente aumentó después de, de, de la metida de pata que dio su equipo económico, eh, con el tema de, de, del sueldo 13 que nos iba a dar, con el tema de de los impuestos a, a las compras por internet, entre otras series de, de imposiciones que, gracias a Dios, el presidente le echó para atrás con el tema también del presupuesto uh -huh. y el presidente estaba por debajo. La popularidad del presidente bajó mucho. Automáticamente, él hizo el discurso histórico, ¿eh? porque él, él, él, él rompe su propio récord en discurso, corto y, y, y en el tiempo. El, el más reciente fue el discurso más corto que ha dado un presidente en República Dominicana. Uh -huh. Entonces, él subió ahí unos puntos muy buenos. Cuando él dice que, se, que va a donar su sueldo, eh, cuando él dice del de, de tema de, de, de, de presupuesto lo va a echar para atrás, todo eso, él subió unos puntos. Pero ¿qué pasa? Con este tema de, de, de Kimberly automáticamente opacó. Fíjate que nadie ha vuelto a hablar ni siquiera de impuestos ni nada de eso. Todo es Kimberly. Entonces, tiene un reto el presidente y de verdad que lo lleva un forzado el presidente de la República, Luis Abinader, porque ahora él tiene un problema mayúsculo con esta joven que va a tener que someterla y, y, y dar el primer ejemplo, dar el primer ejemplo del discurso que él mismo dio en día pasado de que él no iba sí. a tolerar ningún acto de corrupción de su gobierno, sea quien sea. Entonces, como decimos aquí en el Cibao, él tiene que partirle la madre a Kimberly, lamentablemente, y me excusan la expresión. Dios. Sí. <risa> Él tiene que partirla y no partir así, eh, eh, tiene que haber una investigación transparente que el pueblo quede satisfecho y de entonces tomar la medida de lugar. Entonces eso es, una, eso es un problema extra que se le suma al presidente con tantos problemas que tiene ya él.